¡Pero no diseño si la otro es extreme Vale ¡Facilito, manito! Para nada esta run hace como unas dos horas. He estado tres, cuatro horas intentando hacerla, no me ha salido. Y ahora, en menos de cinco minutos, y en 10 intentos me ha salido. Para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. Me cago en mis santos muertos.